Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos una vez más a En Busca de la Verdad. Pues hoy tenemos un título muy sugerente debido a que he visto eh, muchas publicaciones donde nos dice que Jesucristo, Horus, Buda, Mitra, incluso otros personajes. Eh, podríamos pues, hablar de Dionisio, de Atis pues que nacieron el mismo día, el 25 de diciembre. Y de esto se trata. Nacieron el 25 de diciembre estos personajes. Y luego pues tendremos una ronda de preguntitas, si os apetece, donde pues bueno, podemos charlar eh, un rato o largo y tendido, como os, más os guste, sobre todo este tema. Nos vamos a basar en... Eh, fuentes históricas por decirlo de alguna manera y no nos vamos a basar en películas leyendas no nos vamos a basar en las fuentes históricas más fidedignas a todo esto y veremos cómo hay si sí hay cierta similitud en todo lo que vamos a hablar en algunos puntos pero eh, no exactamente. Dice María de Sol, dice, buenas tardes, Rafa, méteme a mí como diosa, que también nací el 25 de diciembre. Pues bueno, ya tenemos otra diosa más en nuestro altar de dioses, donde podemos hablar largo y tendido si realmente eres una diosa. Tú si has nacido el 25, dado a que está documentado. Tenemos con nosotros a nuestra compañera de Misterios del Mundo. Alba Espejo. Hello, Alba, ¿cómo estás? Hola, pues muy bien. Buenas tardes. ¿Qué te parece esto de Jesucristo, Horus, Buda, Mitra? ¿Qué te parece? ¿Qué, qué bueno, puedes pues, decir? un tema muy interesante. Yo creo que les va a gustar a todos. Además, sí. tenía muchas ganas de que empezara el directo. Lo estaban diciendo por aquí. Una cosa, eh, para la gente que quiera hacer preguntas, por favor, ponerlo en mayúsculas y así... No se me pierde ninguna. Ajá. Perfecto, pues bienvenida Alba. Luego charlaremos un poquito contigo, ¿eh? hablaremos un poquito sobre todo esto. Y sobre, pues bueno, si tienes alguna duda, alguna pregunta, también pues hablaremos contigo y que nos cuentes pues algo de lo que quieras. ¿eh? Total, estamos aquí ya sábado, relajados, día de frío. Y, bueno, mejor, mejor que estar aquí, ¿no?, a estas horas, charlando un ratito con nuestros amigos y contigo. Pues vamos a ir a lo que nos atañe, ¿no? Pues, bueno, se, saben que, se sabe que hay pues una, una serie de estudios relativamente modernos y podemos dar referencias. Es muy importante dar las referencias y las bibliografías de todos estos estudios, ¿vale? Eh, os voy a decir por qué. Pues por una cosa muy simple, porque así podemos, eh, a ver esto que se me ha quedado pillado, no sé, ¿sigo en el aire, Alba? Sí, sí. Se, te, se te estaba escuchando, no se te ha quedado pillado. Vale, perfecto, es que mm, se me ha quedado esto aquí un poco lo, bloqueado, pero bueno, eh, ahora, perfecto. <coughs> Perdón, es muy importante tener bibliografías de todo. ¿Por qué? Porque de esta manera no queda lo que yo diga, sino queda lo que realmente pues, eh, nos interesa y nos atañe a todos, ¿eh? que es muy importante. Por ejemplo, Charles-François Dupuy, este señor nació en 1742 a 1809, eh, realizó estudios existentes sobre dioses y mitologías el conde de Bolnei, eh, fueron los primeros estos dos autores modernos en presentar alrededor del siglo XVIII una analogía entre Jesús y otras deidades solares anteriores. Quiero recordar que Jesucristo, Horus, Buda, Krishna, o sea, Mitra, todos estos son deidades solares. Muy importante, porque en las mitologías están las deidades solares y las lunares, eh, son eh, de hecho, hay religiones solares, lunares, calendarios lunares, solares o solares y lunares. Pues el, nuestro, el nuestro no es un calendario estrictamente solar, ¿eh? como se dice por ahí, es solar en su gran parte, pero tiene eh, bastantes cosas del calendario lunar, ¿de acuerdo? Así que el calendario que nosotros tenemos, pues es uno de los calendarios que utiliza. Las dos, eh, las dos vertientes, la lunar y la solar. Después de después de estos dos señores, señores Charles-François Dupuy y el conde de Volney, que hicieron pues, una serie de análisis comparativos que luego fueron abordados también por eh, pensadores como David Friedrich Strauss, Bruno Bauer, John Mellister... Paul Henry Barón de Holbach, Voltaire, y Germán Samuel Reimarus, ¿de acuerdo? Es decir, lo podéis buscar, estos referentes, como estudios eh, eh, que surgen en relación a todo esto, al mito de Jesús, mito, ¿vale? Muchos de vosotros os preguntaréis, eh, bueno, pero Jesucristo nada más que aparece en... La Biblia, en el Nuevo Testamento, los cuatro evangelios, incluso en algunos evangelios gnósticos, apócrifos, no. Aparecen en fuentes históricas, vale, que no nos hablan de sus hazañas, no nos hablan de sus milagros y obra, no son libros religiosos, pero sí nos habla de... Eh, como Flavio Josefo y alguno otro más, nos habla de Jesucristo y de sus seguidores, de los cristianos, también hablan, muy importante. No solamente es importante en un contexto histórico o mitológico, más bien histórico, el personaje en sí, sino es muy importante todo lo que lo rodea, súper importante, porque tú puedes hablar de un personaje histórico o mitológico o supuestamente histórico, pero si no hay nada que lo rodee, no hay un contexto en el que se mueva, interactúe con otras personas, etc., pues bueno, puede quedar en entredicho. Bueno, a principios del siglo XX, Arthur Drews, eh, William Benjamin Smith y John Mackinon eh, se convirtieron en los, eh, podemos decir que los proponentes más reconocidos, de la teoría del mito de Jesús, ¿de acuerdo? Eh, hay muchos más eruditos que dicen todo lo contrario, como George Albert Wells o Álvaro El Hay una controversia, ¿no? El, mitio, el mito bíblico y el real, que es el histórico del cual no se puede hablar porque no hay grandes datos históricos, pero sí aparecen dentro de la historia. Eh, si empezamos a hablar de todas estas deidades, por ejemplo, Horus, ahora veremos ciertas similitudes, pero no es que sea igual. Por ejemplo, Horus, dios de la mitología egipcia, lo conocemos todos, que es el que tiene la cabecita de halcón y podemos ver pues, el ojo de Horus representado en muchos sitios. ¿no? Pues Este sería el dios Horus, que sería uno de los dioses más ancestrales que existirían en la mitología egipcia. Pues bueno, se sabe que era hijo de Isis, eh, porque en la forma en que quedó embarazada de Osiris, postmortem, podría considerarse que fue sin pecado concebida. Pe concebido, perdón, sin pecado concebida, sí, concebido. ¿eh? Eh, a principios del siglo XX, para que veáis de dónde sale todo esto, de que fue el mismo día y que nació y que era igual que Jesucristo. Pero bueno, esto viene a raíz de Gerald Massey, que alegaba que hay similitudes entre el dios egipcio Horus y Jesús. En la misma línea de ideas, en la década de 1940, Alvin Boyd sugirió que no solo la cristiandad, sino también el judaísmo se basaban en conceptos egipcios. Y más recientemente, Tom Harpur ha expresado opiniones similares en su libro El Cristo Pagano, que lo podéis encontrar y veréis cómo él intenta hacer esos rasgos de similitudes. Pero bueno, hay que tener una cosa en cuenta, ¿vale? Eh, para que veáis que esto no es algo moderno. Todas estas religiones, el judaísmo, la religión egipcia y la cristiana, ¿vale? Sabemos que la cristiana nace del judaísmo. Y el judaísmo es próximo a los judíos, o sea, a los, a los egipcios, perdón, me he equivocado. El, el, el hebreo es próximo al egipcio. De hecho, se conocen históricamente que algunos egipcios se convirtieron al judaísmo y que algunos judíos se convirtieron a la religión y a los mitos egipcios del mundo antiguo, por supuesto, no actuales. Los actuales sería el Islam, porque ahora es un país islámico, musulmán, podemos decir, laico, pero musulmán. Bueno, podemos decir que estaban próximos en la zona. Sabemos que los dominios egipcios, la batalla de Kadesh, ¿os suena? Eso fue pues, prácticamente ya en, en el Líbano, Siria, sería muy al norte de, de, de lo que es el conocido Israel. Con lo cual, la zona de influencia de Egipto estaría pues, bastante extendida, incluso hacia el sur, en África. Los nubios. Bueno, pues, ¿quién no nos dice que hay pues, cosas extraídas del uno del otro? Al igual que los judíos, los, los hebreos, extraídos de los asirios, sumerios, acadios y titas. Por ejemplo, sí hay cosas que son extraídas los unos de los otros. Tenemos al Noé bíblico y al Noé sumerio. Utnapistin, ¿vale? O Ciusudra, no recuerdo. Ciusudra creo que era. Ciusudra. Bueno, nos vamos a lo que es la realidad: Mitra, Dios persa. La fecha en que se festeja la natividad de Cristo, el 25 de diciembre, en el solsticio de invierno. Coincide con el día que se conmemora el nacimiento de Mitra. Esto lo sabemos. Coincide. Bueno, ahora veremos por qué. Entre el 1919 el sacerdote, teólogo, excomulgado, católico, filósofo e historiador francés Alfred Loisy publicó su libro Los misterios paganos y el misterio cristiano, en el que realizó una, una discusión, por decirlo así, bastante minuciosa y bastante extensa de los testimonios eh, concernientes hasta esa época sobre las religiones de los misterios paganos y su influencia en los orígenes históricos del cristianismo. Bueno, os cuento. Este señor lo que hace es un poco, pues, acercar ese paganismo al cristianismo y ver dónde coincide el uno con el otro. Pero hemos de tener en cuenta una cosa, queridos amigos. El cristianismo es más nuevo, más reciente, que la religión de los persas. Alrededor de unos 500 años o 600 años. Luego, el, por decirlo así, el, la creencia la creencia del Jesucristo que conocemos viene mucho después. Y si avanzaremos, avanzamos mil años más hacia, hacia adelante, seguro que Jesucristo ya no iba con apóstoles, iba con colegas y podríamos decir que también irá en motocicleta o irá en nave espacial. Aunque ya algunos dicen que es extraterrestre y todo esto. Pero bueno, no vamos a entrar en ese tema. Se sabe que Mitra, dios persa, eh, los romanos lo adoptan. Y ya sabéis que todo aquello que adoptaba los romanos se internacionalizaba. Ni más ni menos. Pues bueno, los romanos adoptan este dios y se celebraba el día 25. Claro, cuando se eh, homologa, por decirlo así, la religión cristiana, que no católica, cristiana en un principio, pues se piensa que se tienen que ir poniendo encima de festividades conocidas, célebres, importantes, y se aprovechó, incluso se compartió el 25 de diciembre como la celebración de Mitra, del sol invicto, a partir de hoy, precisamente, o ayer, hoy ayer, ha habido pues, un, un cambio en nuestro, un, en nuestro sistema de calendario, de luz y de, y, de, y de noche, de día y de noche, y ahora empieza el día a crecer, ¿vale? A que el día tenga más horas. Esto ya lo sabían en la antigüedad, ¿vale? Pues es a partir de ahora... Donde en este solsticio, porque el solsticio sería cuando eh, cambia eh, el ciclo, ¿no? por decirlo así, de la noche al día, del día a la noche, qué horas son más largas y más cortas, si las del día o las de la noche, aquí en el hemisferio norte. En el hemisferio sur, ahora va a empezar a aumentar la noche y a disminuir el día para que en el hemisferio norte, es decir, eso en el sur, ahora en el norte, empieza el día y termina la noche antes. ¿Qué pasó aquí? Pues bueno, muy simple. Que los propios romanos, como homologaron el cristianismo como religión que se podía eh, compatibilizar con la religión latina, pues bueno, dijeron, bueno, pues para que uno celebre un día uno y otro día otro y no nos vamos a pelear, lo vamos a celebrar todo el mismo día. La figura máxima del cristianismo era Jesucristo. Y Jesucristo se le da pues como el sol invicto, el sol que la luz que reina sobre la oscuridad. Y se celebra el mismo día que Mitra. Evidentemente la religión latina desaparece y prevalece el cristianismo. Con lo cual, Mitra se esfuma dentro del santo oral, dentro del día de celebración, y Jesucristo sería esa celebración el día 24 al 25. Pero realmente se desconoce la, la fecha de nacimiento de Jesús. De hecho, las, los nacimientos pues no se celebraban en la antigüedad. Los cumpleaños, como ahora, ¿no? como decimos ahora, no se celebraban. ¿De acuerdo? Así que eh, ya tenemos un poco esa solución de qué es lo que ocurre. Pero antes vamos a darle voz a nuestra compañera Alba. ¿Qué te está pareciendo todo esto? Estoy contando aquí un rollo histórico eh, en, en, su, en su gran magnitud. Adelante, Alba. Bueno, vemos que Alba se ha quedado ahí como... Como pillada, no sé si está dentro, si estoy fuera. Vamos a ver. Bueno, vemos que Alba está ahora mismo congelada su imagen y no podemos comunicarnos con ella. Bueno, no pasa nada. Vamos a seguir. Eh... no. No. Vale, un momento. Vale, ya se nos ha caído. Se nos ha caído. Esperemos que vuelva a entrar nuestra compañera Alba y que nos avise. Bueno, pues vamos a seguir un poquito más con todo esto. Yo estoy, ¿verdad, Anelo? Sí, yo me veo que estoy aquí perfectamente. Bueno, ya veis que os estoy mencionando fuentes históricas, fuertes, fuentes documentadas, el que tenga dudas. Bueno, las puede consultar, obviamente, ¿vale? Eh, y bueno, esto está basado pues, en, en muchos de los estudios que he podido realizar en muchísimo tiempo, ¿vale? Y además esto que estoy explicando ya lo hablé en otro momento, ya hace tiempo, eh, y precisamente pues me hacía gracia, me decía, ¿en qué te basas? ¿Cuáles son tus fuentes? Pues bueno, las estoy diciendo, ¿no? Y Podéis consultarlas, eh, escucháis el nombre o vais hacia atrás y escribís directamente y veréis cómo hay diferentes fuentes de investigación. Muy importante, la bibliografía dentro de un trabajo. Eh, vamos a ver por qué la compañera Alba se ha quedado fuera. Vamos a, a ver, ¿vale? Vamos a ver. Vale, vale. Está encendiendo. Bueno, dice que tiene pequeños problemas. Segundo. Bueno, vamos a seguir un poquito más. Vamos a seguir un poquito más en relación a todo esto. Muy importante. Y nos vamos... Eh, hemos hablado de Jesucristo hemos hablado de Horus y ahora vamos a continuar hemos hablado de Horus y Mitra eh, hemos hablado de Mitra y Krishna, Dios hindú según la leyenda Krishna eh, no nació a partir de la conexión sexual entre su madre y su padre, que sería Devaki y Vasubeda sino que fue transferido mágicamente desde el corazón de Vasubeda al útero de Debaki. Es decir, desde el corazón fue, ¿eh? esa, esa semilla fue introducida en el útero de su madre. Bueno, cuenta la leyenda que su tío, el rey Kamsha, eh, tuvo una visión en la que uno de sus sobrinos Iba a asesinarlo, por lo que tomó la decisión de matar a todos sus sobrinos, pero al lograr salvarse Krishna, ordenó matar a todos los niños de la comarca. ¿Os suena esto? A pesar de esto, Krishna logró sobrevivir e incluso llegó a ser sucesor de Kamsa. Por esto se dice que Krishna, al igual que Cristo, fue perseguido por un tirano que ordenó la matanza de todos los niños. Bueno, Pero Krishna eh, se sabe que no nació el 25 de diciembre. Esto es falso. Es decir, ni Buda ni Horus nacieron el 25 de diciembre. Pero lo que más curioso es, es que eh, Mitra tampoco se celebra su nacimiento. Se celebra el día en honor de, no el nacimiento. Que esto es distinto. ¿Vale? Lo digo porque algunos dirán, bueno sí, pero Krishna sí, porque se celebraba ese día. No, se celebraba lo que sería su, eh, su día, su festividad, nada más. De hecho hay en el santoral cristiano, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, que se celebran ciertas onomásticas, ciertos santos o x lo que sea, pero no es su nacimiento, es el día que realizó tal milagro, el día que murió, el día que no necesariamente se celebran los nacimientos. Esto es un error, ¿vale? Es un error garrafal. Y sobre todo, esto viene dado por unos sectores antirreligiosos. A mí me da igual, yo no soy religioso, pero la realidad es la realidad. Os estoy dando fuentes. Podemos ir a otro dios, al dios Atis, deidad frigia, de los frigios. De Turquía, la actual Turquía. Dice: Pues bueno, esta leyenda de la deidad Ed, o sea, Agdictis, que sería Atis, inicialmente tenía atributos tanto masculinos como femeninos, pero los dioses del Olimpo, temerosos de Agdictis, le cortan su órgano masculino y lo arrojan al suelo. En el lugar donde lo tiraron creció un almendro y cuando sus frutos eh, maduraron, Nanna, que era la hija del dios Río, sangarios, cogió, su, cogió un fruto y lo colocó en su regazo. El fruto se absorbió y ella quedó embarazada y al tiempo nació Atis. Por eso se dice que Atis nació de una virgen, nana, con eh, quien lo concibió por obra de los dioses. ¿Veis? Hay cosas muy similares. Pero he leído recientemente por ahí que dicen, la religión del antiguo antigua grecia es la misma que la religión cristiana no porque la religión cristiana está basada en unos hechos de jesús en un nacimiento porque todas las vírgenes eran la pureza no la... y está basado en el judaísmo cosa que no tiene nada que ver las creencias de eh, la Grecia clásica, de la Grecia del mundo antiguo, con el judaísmo o los hebreos, o el cristianismo. No tiene nada que ver. Pero esto no quita que hubiesen tenido conexiones entre sí. ¿Vale? Porque los griegos aparecen en la Biblia, con lo cual hay una conexión. Evidentemente la Biblia es un libro, eh, es un libro de, de religión. Libro mágico, libro santo, pero reconoce eh, ciertas nacionalidades que están interactuando entre ellos. Esto nos da el dato de que estaban ahí y que podían tener intercambio ¿eh? de cultura y de conocimientos de religión. También es posible. ¿vale? Bueno, vamos a ver si tenemos Álvaro no ha vuelto, nos hemos quedado solos. Esperemos que Alba venga por aquí. Eh, bueno, vamos a continuar. Eh, eh, eh, vamos a continuar. Bueno, pues tenemos que ya hemos hablado de todos estos dioses. Jesucristo, bueno, Jesucristo sí sería, para el cristianismo sería... Dios, Horus sería otro dios, Buda, Mitra, hemos hablado de Atis, ¿eh? Krishna sería Buda. Eh, vamos a hablar de otro dios, ¿qué os parece? Dionisio, dios de la mitología griega. Bueno, eh, son muchos estudiosos, un montón, los que argumentan que la religión dionísica y el cristianismo son significativamente paralelas. Es lo que os estaba diciendo. Pues bueno, si nos vamos al siglo XIX y nos vamos a buscar el trabajo de un señor que se llama Friedrich Holderin, Holder, Holderlin, Holderlin, Friedrich Holderlin, es que el nombre, yo no soy alemán, eh, bueno, pues publicó su libro Brot und Wein. Eh, donde surgió parecidos entre Cristo y el dios griego Dionisio. Más tarde, otros eruditos modernos como Martin, Händel, Barry Powell y Peter Wick argumentan que el culto a Dionisio y el cristianismo muestran notables semejanzas entre ellas. Señalan el simbolismo del vino y la importancia que ha tenido en la mitología que rodea tanto a Dionisio como a Jesucristo. Bueno. Esto relativamente, es así, relativamente, no del todo, pero relativamente se han buscado similitudes, pero en realidad no tiene nada que ver. Como hemos dicho, una religión no tiene absolutamente nada que ver con la otra. Pero en el siglo XVIII y XIX habían personas que cuestionaban todo. Daos cuenta que en el siglo a finales del 19, principios del 20, podemos decir que habían personas que cuestionaban todo, todo. Desde el, la especie humana, Darwin, eh, surgen ideas políticas, el comunismo, surgen ideas políticas, y hay una revolución intelectual en esa época. Entonces, se empieza a buscar los orígenes de todo, que es lo que incluso ahora hay gente que sigue manteniendo estas teorías. Pero son teorías ya muy antiguas, ¿eh? incluso en algunos canales... Eh... Bueno, me dice Alba que, que quiere entrar en Hangout y que no le deja. Bueno, vamos a ver si puede entrar... Está peleándose con el ordenador. <ríe> Pobrecita. Bueno. Bueno, se ha, perdido, se ha perdido un poco. Pero bueno, vamos a seguir. Vamos a esperarla a que entre. A que entre y nos... Eh, pues nos he hecho un cable aquí. Incluso vamos a charlar con ella. Bueno. Continuamos. ¿Qué os parece? Continuamos un poquito... Buda, Siddhartha Gautama. He dicho antes, eh, Krishna, Buda, Meliao, ¿vale? Buda. Hombre iluminado. Siddhartha Gautama. Buda. Bueno, esta leyenda dice que Siddhartha fue concebido una noche en que su madre, la reina Maya, soñó con un elefante blanco con seis blancos colmillos. Entraba por su costado derecho. ¿eh? Diez meses lunares Diez meses lunares nacía Siddhartha. Por eso se dice que Buda nació de una virgen. Bueno, pues hay varios estudiosos que plantean la posibilidad de que el budismo influencia el primitivo desarrollo de la cristiandad. He de ahí que algunos autores Hayan dicho Jesús vivió y murió y Cachemira no bueno eh, estos estudios de Henry H Bentley nos habla de esto o sea esto es más antiguo no penséis que por ejemplo eh, Andreas Faber Kaiser que fue un, un gran investigador del misterio le surgió esta idea no, le surgió esta idea de una tumba que hay en Cachemira y de Jerry Bentley, ¿vale? Jerry H. Bentley, que dice, decía que, bueno, que hay una similitud. Este señor tuvo que estar por allí y murió y tal, y por eso hay una influencia cristiana del budismo hacia el cristianismo. Pero no la hay. Eh, luego hubo otro estudioso que es eh, Zundi que estudió las similitudes y diferencias entre el relato del parto de Maya al dar a luz a Buda y el de María al nacer Jesús. Curioso, ¿no? También hacen incluso similitudes no de similitudes del nombre. María, Maya, Maya, Maya, Maya, María... Coincidencia... Eh, hay muchas más referencias en cuanto al nacimiento, con el paso del Sol, con el paso, claro, si es un 25 de diciembre, el Sol pasa por el mismo sitio, aunque quizá las constelaciones se hayan movido un poquito, aunque, ojo, la diferencia de nacimiento entre unos y otros, salvo de Horus, si es que existió, yo creo que sí, existió un personaje que se llamaría Horus, que o fue un dios, o lo hicieron dios, pero sí existió. Que sería el conocido como Hor. ¿vale? Horus es un, una traducción del al, de, al griego, o sea, del egipcio al griego. Y su nombre original sería Hor. Por eso están los Shemsu Hor, seguidores del de dios Hor. Horus. Luego está Rahorakti, que sería otro dios, que sería el abuelo de Horus, que sería otro Horus. Hay más de un Horus. Por eso cuando hablan de Horus, el problema es que no solo hay un Horus, hay varios Horus en Egipto. Hay un Horus, que es el que nos ha llegado a través de los griegos, que es el más nuevo, el más reciente. Incluso se puede decir que Horus eh, se había emparentado con otras diosas del antiguo Egipto. Pero siguiendo ese rastro de emparentamiento con esas diosas se demuestra que es nieto o bisnieto del Horus primigenio. El Horus primigenio, de hecho, no llega hacia nuestros tiempos de una forma conocida, sino llega al más reciente, que es Horus, sería Hor. ¿vale? Está, pues hay diferentes hay tíos, primos, abuelo, bisabuelo de Horus, el Horus que conocemos, con cabecita de halcón, todos ellos tenían cabeza de halcón. Esto puede ser un mote de un supuesto dios o de un porque todos ellos venían de fuera, eh. Cuidado con esto. Todos ellos venían de las estrellas. Su origen era fuera de la Tierra, con lo cual vemos que los dioses tienen pues este origen, un origen celeste. ¿De acuerdo? Pero el Horus que conocemos está mezclado en es decir, todas estas personas que dicen que nació el 25 de diciembre mezclan todos estos orus y sacan un orus que ni tan siquiera los griegos definieron como tal, es decir, una película, lo que se ha montado en este siglo XIX, XX y XXI, en relación al orus que nos ha llegado a nosotros, pero el orus real el que conocemos es un poquito anterior a los griegos y es el que Grecia nos trajo a nosotros. Tenemos a Alba con nosotros. Alba, estás aquí entre los vivos. Sí, acabo de entrar hace nada. Me ha tocado apagar cuatro veces el ordenador. Bueno, pues Así eso. Así que me he perdido todo lo que has contado. No pasa nada porque ahora sacamos varias conclusiones de esto y hablamos contigo tranquilamente y hablamos de preguntas y respuestas de otro tipo con nuestros amigos. Así que no pasa nada porque te has perdido un ratito, pero podemos retomar contigo. En fin, ya sabéis, eh, pues bueno, todo lo que lo que se ha hablado, os he dado referencias, os he dado nombres, os he dado estudios, os he dado eh, fechas, en donde todo esto lo podéis buscar. Antes me he liado, he dicho Krishna y Buda, me había confundido, pero bueno, esto no me lo tomáis en cuenta porque el que tiene boca se equivoca. Y esto está extraído pues, de varios estudios que he podido realizar a lo largo de mucho tiempo y que no es algo nuevo, pero siempre resurge en, eh, en estas fechas, sobre todo cuando veo y además me hace daño a los ojos, no a la vista, no Jesucristo, Horus y Buda nacieron a la vez y Mitra y Dionisio y no sé quién, por eso no te creas nada y tal y cual. Bueno, que tú quieras creer o no, pues oye, eso es eh, cosa tuya, vamos a ver. Pero lo que sí es cierto es que la verdad es la verdad y la mentira pues puede hacer mucho daño y llevarnos a confusión, ¿de acuerdo? Pero vamos con Alba. Alba, ¿cómo estás? Bueno, bien, aquí después del ajetreo con el ordenador me acabo de integrar. Te acabas de integrar. Pues bueno, hemos hablado de los diferentes personajes, Jesucristo, Horus, Buda y Mitra, eh, Dionisio también lo hemos tocado y hemos hablado pues, un poquito de todas estas mitologías donde eh, parece ser que hay diferentes corrientes, donde quieren pues bueno, que todo sea lo mismo, que todo es mentira y que es para menospreciar o denostar, cosa que... No, yo no entiendo por qué eh, la figura de Jesucristo y decir que todo está copiado unos de otros. Pero bueno, hemos llegado a la conclusión de que sí, hay ciertas similitudes y que quizá pues hayan habido pues pequeñas copias, por decirlo así, o cosas que se hayan llevado de una religión a otra debido a su proximidad, excepto de él. Budismo, en este caso de Buda, o de Krishna, que no tiene nada que ver dado a que eran lugares muy remotos para lo que es eh, el mundo cristiano, el mundo judío y el mundo latino. No tiene nada que ver, o el mundo griego, que hemos hablado también de Dionisio. Dice, ¿cuál es la verdad, Rafa? ¿La verdad de qué? Eh, estas preguntas, ¿cuál es la verdad? ¿Cuál la verdad? ¿El blanco es blanco si lo comparas con una pared? Eh, no lo sé. Eh, hacer las preguntas un poquito eh, que no solo por mí, sino que lo entiendan los demás amigos, ¿vale? Eh... Vamos a ver. Bueno, ¿tú tienes acceso a las preguntas, Alba? Sí, yo me he puesto el chat en el ordenador porque esto sí que me lo puedo poner. Lo que no puedo es el Hangout porque cada vez que entro en el ordenador con Hangout se me queda pillado. Bueno, Así pues que no te, estoy viendo no el te, chat. No te preocupes. Pues si quieres nos lees alguna de las preguntas que hayan por ahí o algún comentario o, o qué están hablando nuestros amigos para que de esta manera eh, podamos eh, participar. ¿eh? Participar en las conversaciones. Muy importante. ¿eh? Dice... Una cosa que quiero leer dice Horus nace el día de la fiesta de Renenutet. René según el calendario de celebraciones correspondiente al 27 de marzo, 25 de abril. ¿Ves? Pero ya no nace el 25 de diciembre. <risa> A ver, ¿qué nos cuenta? ¿Qué nos cuenta la bueno, audiencia? Hay una pregunta que dice, ¿cuál es el motivo principal de que todos estos que nombras tienen demasiada similitud? Pues bueno, porque hay, hay matices que es, eh, son importantes. ¿Qué es mejor? ¿Nacer de una prostituta o nacer de una virgen? ¿Qué es más bonito? Pues nacer de una virgen. ¿Qué es más bonito? Eh, ¿Ser hijo de un dios o ser hijo de un fontanero? Ser hijo de un dios. O sea, hay pautas que se repiten en todas las religiones porque eran una serie de acontecimientos importantes, es decir, de hechos. Es mejor nacer de una virgen que nacer de una prostituta, ¿no? Pues claro, esto se repite, la pureza, los cánones de belleza, los cánones de pureza, los cánones de los dioses, los cánones de la gente selecta, de lo que está fuera de, lo, de, lo, de la norma, fuera de lo común, fuera de lo ordinario. Entonces ¿Cómo puedo yo ser algo mejor que vosotros? Pues he nacido de una virgen, eh, ha sido por eh, obra y gracia del Espíritu Santo, que ha bajado... Lo que es el Espíritu Santo es algo que proviene del mundo hebreo. De hecho, el Espíritu Santo, se habla del Espíritu Santo en la religión judía incesantemente. No es algo cristiano. Y el Espíritu Santo es una energía que, eh, por mediación de un ángel, el arcángel Gabriel, le dice a María, oye, que te vas a quedar embarazada, amiga, ¿eh? y que esto, tu hijo va a ser reconocido tal y cual. Pues claro, eso muestra esa deidad, marca esa diferencia. ¿Y cuáles son esos patrones? Pues prácticamente los mismos en todo el mundo, pero aquí y en la América prehispánica. Las vírgenes. Muy importante. Y hay factores importantes que se marcan aquí en Occidente, en Oriente y en América. En la América prehispánica. Con lo cual, son esos patrones que hacen que esa persona o ese Dios sea superior y se distancie y se diferencie del resto del populacho y de la gente vulgar que somos nosotros por eso hay similitudes pero el que quiere unir esas similitudes en conceptos que no son los que estamos hablando pues está un poco fuera de lugar qué más nos cuentan Albita cuento pues hay otra pregunta que dice hay alguna prueba o indicio de que realmente hubo milagros a ver yo estoy hablando de fechas de nacimiento yo no puedo hablar de teología, puesto que no soy entendido en teología. Si te digo la verdad, no tengo ni la más remota idea. Yo soy historiador, no teólogo. Eh, yo te podría decir, a mi juicio, pues no, o pues sí, pero es que yo no tengo, no tengo idea. De hecho, hay gente que sabe más que yo. Se le atribuye a eh, un poder divino a Jesús. Si Jesús era divino, pues haría milagros. Pero yo no lo sé. Continuamos. De momento no hay ninguna más. ¿No hay ninguna más? Vamos a ver. Bueno, veo que se está acalorando un poco el chat. Sí. Eh, Dice Rafa, ¿por qué nunca se habla de Jesús en la época de su juventud? Pues mira, yo creo que es por una cosa muy simple, amigo Johnny Fernández. Mira, Fernández, como yo. Pues por una cosa muy simple, porque todos lo, todas las hazañas, eh, por ejemplo, nosotros hemos humanizado a Jesús, occidentalizado a Jesús, pero tú cógete cualquier eh, ser mitológico o persona mitológica del mundo antiguo y te darás cuenta... ¿Cómo no se habla de ciertas cosas de su vida? Por ejemplo, nos podemos ir a Gilgamesh. ¿vale? Gilgamesh se habla de sus hechos heroicos. Pero no se habla de cuando tenía siete años. No se habla de... No, el mundo antiguo documentaba los hechos más relevantes, lo demás carecía de importancia. Porque no era el individuo solamente lo importante, era el hecho ese cambio que había producido. Pero también es cierto que en el mundo antiguo, los nacimientos, pues eso no tenía importancia. O sea, no, no se celebraban los cumpleaños. No era algo normal. Por eso hay muchos pasajes que no se saben. Que se han dado pues, en, en, en ciertos... Eh, eh, Evangelios, por decirlo así, ¿no? Lo de los pájaros de barro, eh, lo, lo que Jesucristo pues, mata a un niño y lo revive, en fin, son cosas que para los cuatro evangelios no son relevantes. Pero esto pasa en el resto de los libros místicos y religiosos del mundo antiguo. No son datos relevantes, pero tampoco se tenían como datos importantes. Eso no importaba lo que había hecho Jesús en su juventud sino los hechos eh, más relevantes, que es la pasión, ¿vale? El resto carece de importancia. Si sí hay pinceladas de su nacimiento porque le, tenemos que le tenían que dar un nacimiento santo, divino y diferente al resto del mundo, como os he dicho, al resto de lo vulgar y se, se ensalza como un dios y luego se cuenta sus hechos más relevantes, milagros, resurrección, la pasión, etcétera, etcétera. Pero el resto carece de importancia. ¿Qué ocurre? Que a día de hoy nosotros hemos intentado, o el mundo moderno intenta, pues idealizar lo que es esa figura del, eh, de Jesús, por ejemplo, y te, intentar marcar unas similitudes con el ser humano moderno, con la modernidad. Pero esto carece de carece de, de no de importancia sino de, de veracidad por una cosa muy simple. No podemos comparar el mundo moderno con el mundo antiguo, porque es que no tiene nada que ver. Nada que ver, ¿vale? No tiene nada que ver, ¿vale? Así que, eh, por ese por ese tema por eso te estoy contestando todo esto no no es equiparable el mundo antiguo al mundo qué estáis allá bueno ya hemos vuelto se había quedado pillado por un momentito alba sigues con nosotros No sí, si... sí, que no, no no se me desbloqueaba el móvil y no podía darle al micro. Sí, sí, bueno, sigo aquí. cuéntame, ¿qué más hay por ahí? Pues de momento no hay ninguna pregunta. Está aquí la gente hablando entre sí. ellos, están discutiendo sobre un tema de masones. Bueno, yo me gustaría que a, a medida de lo posible que os ciñerais un poco, porque os estoy leyendo... Y estáis mezclando un montón de cosas. Eh, ¿Sabéis lo que pasa con estos temas? Y os voy a ser muy sincero. Eh, con estos temas de Jesucristo, Horus, Buda, Mitra, tal cual. Temas de... no de religión, porque yo no estoy hablando de religión. Con temas del de conocimiento antiguo, lo que pasa es que eh, todos somos, como se dice en Andalucía, muy sabeores. ¿eh? Como se suele decir, muy enterados. Todos, todos. Todos sabemos mucho. Pero eh, hay, que, hay que leer, documentarse y tener muy, muy, eh, ¿cómo diría yo? Muy claro, muy claro por dónde va la línea de lo que estamos explicando. ¿Vale? ¿De qué sirve hablar de los masones ahora, por ejemplo? ¿De qué sirve? Si estamos hablando. ¿Nacieron el 25 de diciembre estos personajes? ¿No tendrá que ver con los masones. ¿Vale? O sea, sí tendrá que ver, pero la explicación que se está intentando dar aquí no tiene nada que ver con lo que yo veo que estáis comentando en el chat. ¿Vale? Estáis ahí como eh, intentando eh, llevar cada uno a las cosas a su sardina. Y no nos estamos ciñendo. Pero bueno, no pasa nada, ¿eh? Nada que ver, pero bueno, a veces, a veces me, me llama la atención y lo veo en, en directos de otros compañeros que eh, veo compañeros que realmente hacen unos directos muy bonitos y realmente hacen una línea de investigación muy bonita, de verdad, o sea, muy digna <coughs> y que luego la gente en el chat está hablando de otra cosa y se le hace caso omiso menos el caso porque aquí hay casi 200 personas que me estáis viendo y no todos estáis hablando de lo mismo, pero no mezclemos la masonería con, eh, ¿vale? con, con lo que estamos hablando porque no tiene nada que ver, ¿vale? Pues bueno, vamos a preguntas y respuestas, si os parece bien. Alba, cuéntame, ¿hace frío en Valencia? ¿Hace buena temperatura? Porque aquí está haciendo un frío brutal, ¿eh? Hace fresquete, ayer hacía más... Vale, me, me gusta cómo te extiendes <risa> Es que la pregunta que me has hecho tampoco me puedo enrollar mucho. Bueno, no, pero llueve, no llueve, hace buena temperatura y humedad, no sé, cuéntame cómo, cómo, cómo se está desarrollando ahí en Valencia, que tú eres de, de Valencia. Eh, pues bueno, eh, es, esto de las Navidades, ¿no? Que, que hemos convertido eh, una festividad religiosa en una festividad comercial, ¿eh? Que, ¿Cómo va por ahí todo? Bueno, parece que sí. Que es Windows 10. Sí, Windows 10 está haciendo, pues, bastantes estragos con Windows, ¿eh? Windows 10 está haciendo bastantes estragos y está dando bastantes problemas. Y yo, por personas que saben de, de informática más que yo, me están diciendo que Windows 10 es el causante de todos estos microcortes que estoy teniendo. Porque en Facebook, cuando hago directos en Facebook, no se cortan. Cuando los hago aquí se cortan todos, porque hay un problema que no sé, no sé de, qué, de qué va. Te preguntaba, ¿cómo van esas navidades comerciales ahí en Valencia? Hace frío, ya sé que hace frío, pero ¿cómo, ¿cómo se celebran ahí en Valencia? ¿Hay alguna festividad especial? ¿Hay alguna actividad especial que se haga? No, hombre, pues me imagino que se celebra como en el resto de sitios. Aquí... Por ejemplo, en, a, en algunos sitios, en la, este año no sé si lo han puesto, otros años sí, y en algunos centros comerciales ponen pistas de, de patinaje de hielo y bueno, la gente va, se, se alquila los, los patines y patinan un rato y nada, pues todas las calles decoradas como en todos los sitios, pero bueno, ya sabes que a mí la Navidad no me gusta. Además lo veo todo un negocio. Sí, es un, es un pseudo negocio total, ¿no? Sí. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo se celebran las fiestas? Eh, es decir, ¿se reúne la gente con la familia? Eh, ¿e ¿Cenáis, coméis juntos? Cuéntame, igual, no, igual en Latinoamérica es diferente, no lo sé. Ah, bueno, pues aquí en Valencia, y me imagino que en toda España al menos, pues eh, ahora este lunes es Nochebuena, nos reunimos todo toda la familia que se pueda en una casa se hace una cena lo grande que cuando te has comido los aperitivos ya no tienes hambre de nada, luego el plato, para el plato principal ya no te queda ni hambre, que si mariscos, que si jamón y cosas de esas, ya te inflas. Y, y nada, luego al día siguiente la comida de Navidad, que hay en, en muchas casas que es la sobra de toda la comida que ha sobrado la noche anterior. Y nada, luego... Esos dos días de comilonas y luego la, a la semana que viene lo mismo, el día de Nochevieja, la noche de Nochevieja, lo mismo, nos reunimos todos, luego a las 12 las uvas y al día siguiente, pues, la, la comida del primer día de año, de Año Nuevo. Y luego para el Día de Reyes, bueno, pues hay familias que, que sí que hacen comida, otras no. Yo, por ejemplo, en la mía sí que lo hacemos porque aprovechamos para celebrar mi cumpleaños. El Día de Reyes. Oye, ¿qué le has pedido a los reyes, Alba? ¿Qué le has pedido? No les he pedido nada. nada. No les he pedido nada, pero me, han traído, ya me lo han traído ya por adelantado, una maleta para, para el viaje de Egipto. Ah, Muy bien, muy bien, muy bien. Pues bueno, ya sabéis, hemos hablado de Egipto, tenemos un viaje a Egipto, eh, una plaza disponible. Vamos a tener, tenemos dos disponibles, pero en vista de que vamos a tener una, al final, una plaza disponible para aquella persona, en un principio una, en un principio una. Tenemos dos, a ver, esto hay que explicarlo, tenemos dos plazas disponibles. Pero seguramente quede una. Es decir, vamos a decir que queda una o dos, como veáis. Así que el que quiera... Eh, pues puede viajar con nosotros, ¿eh? tenéis la información en mi página web www.rafafernandez.net y ahí encontráis el viaje a Egipto, ¿vale? Esto es como, como el buen cristiano, cada uno que se pague lo suyo, <ríe> así de claro, ¿vale? Así que el que quiera venir, que venga con nosotros y el que no, pues que no venga. Gracias por pegar ahí el enlace. Eh, Ahí tenéis todo el programa. Es un programa low cost, ¿eh? un programa bajo costo, barato. Y hacemos cosas que no están dentro de los planes de un viaje turístico. Al contrario, al contrario, vamos a tener aventura, turismo. Y eh, el que quiera venir, el que quiera venir de Latinoamérica, pues no hace falta que haga escala en Madrid, en España. Puede volar directamente. Desde su país de origen, Aeropuerto Internacional, si es de México, pues me imagino que será México DF, me imagino que será ese aeropuerto, igual hay otro, no lo sé, pero desde un aeropuerto internacional hasta el Cairo. de acuerdo. Y allí nos encontramos todos, tenemos una navegación por el Nilo, iremos a visitar Alejandría, tengo todavía la garganta así, así. iremos a visitar Alejandría, iremos a ver las pirámides, todo, en fin, todos los templos habidos y por haber, en ese recorrido visitaremos el barrio el barrio copto, <coughs> los coptos cristianos, que eh, es, es un barrio que parece que estás en Toledo o estás aquí en España, ¿vale? Y eh, os invito a que si tenéis interés, pues oye, meteros en página web y desde ahí pues vais a ver... Todo el programa de viaje, low cost, ya lo hemos dicho, ¿eh? es eh, un, un viaje muy apretado en precio, pero no en calidad. ¿eh? No hemos escatimado en calidad porque el viaje está previsto con un año de antelación. Con lo cual, si tú reservas con un año de antelación, pues bueno, eso es lo que hace que podamos viajar a bajo coste. ¿eh? pero Dice Alba, ¿la maleta llena de chuches o vacía? Dice Enrique Jesús. Ya le he contestado que vacía. Ay, <risa> Pero bueno, que aparte de la maleta me van a traer más cosas, que ya me enterá. Ah, sí te van a traer más cosas. Vaya sí. por Dios. Bueno, ¿qué has subido a tu canal a todo esto? ¿Cuál es el, el vídeo último que tenemos en tu canal, Alba? Cuéntanos. Pues el último vídeo que he subido ha sido ayer, hoy no, no he subido nada, hoy descanso, mañana volveré a subir. Sí. El vídeo que subí ayer eh, trata sobre el tema de la extraña sensación que sienten algunas personas de, de este mundo y son muchas, ya me había dado cuenta investigando sobre el tema que eran muchas, pero luego también la mayoría de gente que me ha comentado el vídeo es gente que se siente de esa manera. Es una sensación que tienen como que, como que no están a gusto del todo aquí con, con esta vida y, e incluso hay veces que se sienten como que su origen real no... No es de este planeta y ya incluso que tampoco es del sistema solar. Es gente que no, no está a gusto del todo. Ajá. Muy bien. Me pregunta Ismael Díaz, dice, algunos investigadores mencionan que Jesús nació en agosto debido a que varios pastores esperaban el nacimiento afuera del establo y en tiempo de... Diciembre nieva en esos lugares. Hombre, nevar no es que nieve, hace un frío de la leche. Yo he estado en esa zona, estuve allí un tiempo y la verdad es que hace frío por la noche, incluso en verano. ¿eh? Bueno, frío, frío en verano no hace frío, frío, pero hace fresquito. Vamos a ver, no se sabe cuándo nació. El investigador J. Benítez lo sitúa en agosto, pero... Es una investigación de él. Eh, ¿Podríamos darla por buena? Claro que sí, que la podríamos dar por buena. ¿eh? Eh, se podría dar por buena. Pero es una conjetura, es una hipótesis. No se sabe exactamente cuándo nació. Me pregunta Ángel ZE. Dice Rafa, ¿a qué hora sale el vuelo de Madrid? Si se puede saber. El vuelo de Madrid sale a las... Creo que a las 4 de la tarde. De Madrid al Cairo, a las... Hay que estar en la terminal a las doce y media, todos, para ir, pues bueno, facturando... Porque vamos unos cuantos, ¿eh? Vamos unos cuantos y hay que ir con tiempo de sobra. Facturando, acercándonos a, al mostrador de Egypter, eh, guardando maletas, etcétera, etcétera. Si unos quieren embalarlas con plástico, el otro no. Todo ese largo, etcétera. A las doce y media hay que estar doce, doce y media... Eh, luego pues ya comemos allí dentro del duty free, eh, ya pues allí ya estamos tranquilitos, ¿eh? hay diferentes restaurantes para comer, el que quiera o el que no que se lleve un bocadillo y lo acompañamos gustosamente y si no pues hay pues comida rápida, comida lenta, se puede echar un café, eh, puedes comprar tabaco, puedes comprar el que fume, el que quiera licor, licor y el que no pues que se compre una Coca-Cola, pero sale sobre las 4 de la tarde, ¿vale? Y de allí pues llegaremos a alrededor de las 9 al hotel en el Cairo, donde vamos a permanecer. ¡Uy, qué ilusión me está haciendo nada más decir esto! Eh, donde vamos a permanecer cuatro días, ¿eh? nada menos. ¿eh? ¿Qué, ¡Qué cosas, qué cosas! ¿Alguna pregunta que hayas visto tú por aquí, Alba? No, yo no he visto ninguna. Me han preguntado que cuál era mi canal y ya les he contestado, les he dejado el enlace. Bueno, eso es lo que iba a decir yo ahora. Misterios del el mundo, canal de Alba, eh, ahí tenéis pues un canal hermano de este eh, en el que yo tengo los ojos puestos ¿eh? y yo lo veo, además la sigo, os digo la verdad, sigo a Alba. ¿eh? Ella ya dejó de ver mis vídeos, pero yo sigo a Alba, aunque ella dejó de ver mis vídeos. Y os lo recomiendo mucho. Eh, si os digo la verdad, eh, aquí en este canal estamos tocando un poquito más en la conspiración, un poquito más el, el tema político-social. También vamos a hablar de estos temas que estamos hablando hoy, de eh, misterio, misterios de la historia, eh, mitos, eh, eh, historietas de, de, de, la, de la historia, ¿no? por decirlo así. Y de vez en cuando sí vamos a ir tocando misterio, pero la que está tocando un poquito más misterio que, en, que yo en este momento es Alba, y además los temas son temas ...que a mí me gustan mucho y sobre todo como lo toca ella. Y además hay algo importante que eh, en este canal, como en el canal de Alba, damos la oportunidad de que cada uno piense y diga lo que quiera sobre los temas que se están hablando... Alba, llevamos una hora, aunque a ti te parezca menos porque te has caído. Yo llevo ya una hora. Y oye, ¿qué te parece si nos marchamos, nos vamos? Nos Bien, piramos? ay, pero bueno. espera, espera. Antes que nada, tenemos, ¿Cómo? ¿Cómo? Que, tenemos que recordarles, porque creo que al principio no lo has dicho. Yo he estado un rato ausente, pero me ah, imagino sí, que no vale. lo has dicho. Te lo dicho. dejo a ti. Te lo, te lo dejo a ti. Adelante. Vale, pues nada. Era para recordaros eh, que, bueno, os acordáis que Rafa para su can... Rafa, tú hiciste un vídeo en tu canal. Eh, pues no lo sé. No me acuerdo. Bueno, hace no acuerdo. unas tres o cuatro semanas, más o menos un mes, eh, propusimos por mi canal, eh, dimos la noticia de que íbamos a hacer un día, un directo con todos los que quisierais participar para que contaseis vuestras experiencias, ya sean paranormales o, o de temas ovni, cualquier tema que englobe el misterio para que entréis en directo con nosotros, lo haremos en mi canal. Y lo vamos a hacer al final el jueves que viene, que si no me equivoco es día 27, lo haremos a las 12 hora de España. Y nada, era para recordaros que si queréis participar, me podéis escribir a mi correo electrónico historiasalalba.gmail.com o le podéis escribir a Rafa a su correo eblverdad.com. Y nada, nos escribís, os presentáis eh, y nos decís que queréis participar. Y bueno, no hace falta que en el directo deis vuestra identidad. Podéis entrar con, con otro nombre, no hace falta que digáis vuestro nombre. En el caso de que queráis participar en contar vuestra experiencia y justamente el jueves que viene que lo vamos a hacer no os viene bien entrar, lo que podéis hacer es mandarnos un audio contando vuestra experiencia y nosotros en directo la pondremos. Vale. Dice, dice eh, Enrique... <ríe> Vamos, ahora vuelve, dice, me ha hecho gracias, Enrique, porque dice que me voy a comer una Oreo gigante. ¿eh? Ah, no. Esto es para quitar el aire del micrófono, ¿eh? Esto es para quitar, ya se me ha movido y la he liado. Esto es para, para que no se nos cuele el aire en el micro. Tengo el antipop este, este, pero nuestro amigo Paco me dice que no, que suena mejor así. Pero bueno, no pasa nada. ¿eh? Lo vamos a dejar así, que parece que suena bastante bien. ¿eh? Pues bueno, ya sabéis, próximo jueves hacemos lo dicho. El que no pueda entrar en el directo, no, en, no entrará en el riguroso directo, ¿vale? No entrará en el riguroso directo, pero sí entrará en directo a través del teléfono móvil. Me vais a dispensar porque tengo que abrir. Alba, te dejo un minuto, que hables con la gente y ahora la ven. Vale, pues nada, lo, lo dicho, en los Rafa, ¿para cuándo las tomas falsas de los documentales? Madre mía, cuando veáis las tomas falsas, os va a dar una risa. Nosotros ya, Rafa, nos ha pasado vídeos de tomas falsas de este último documental que hemos grabado en los castillos de Calatrava. Y bueno, la verdad es que yo me he reído mucho. Pues bueno, pues gracias Alba por estar con nosotros, porque ya... Tengo ya que dejaros. Eh. Espero que este directo os haya gustado. Muchas gracias, Alba, por estar aquí con nosotros y participar en este directo, aunque lamentablemente por temas técnicos te hayas caído. O sea, no pasa nada, pero por lo menos estás quedado con nosotros hasta el final. Nada, gracias a ti. Pues bien, chicos, muchísimas gracias a todos. Tengo ya aquí a la familia, así que feliz Navidad, un cordial saludo y nos vemos en el próximo programa. Venga, hasta la próxima.